un año estuve justamente en este mismo sitio con mi mochila de la media maratón de barcelona 2018 y hoy estoy aquí con mi mochila de la edición 2019 y también tengo por aquí mi camiseta bueno hoy es viernes 8 de febrero y pasado mañana es decir el domingo 10 de febrero se celebrará la media maratón de barcelona este año tenemos récord de participación. Hay 19.000 eh, atletas inscritos y además una muy alta participación femenina. Nada más y nada menos que el 33% de participantes el domingo seremos mujeres. Esto quiere decir que alrededor de 6.000 mujeres estaremos participando en esta carrera. En referencia a la participación internacional, eh, tendremos 101 nacionalidades, siendo eh, Francia, Reino Unido y Alemania los que encabezan esta lista por una mayor participación. La carrera iniciará a las 8 y 45 de la mañana. Eh, la distancia son 21 kilómetros, un poquito más de 21 kilómetros. La previsión meteorológica para el domingo es bastante buena, no parece que vaya a llover y la sensación térmica para las 8 de la mañana eh, es sobre los 8 grados realmente mucho mejor que el año pasado porque a la hora del inicio de la carrera la sensación térmica era sobre 4, 4 grados o menos O sea, realmente hacía mucho frío el año pasado Y bueno. Yo realmente soy una aficionada del atletismo. Mi objetivo es eh, disfrutar de este super ambiente que se vive en este tipo de eventos. Y bueno, vamos a ver qué tal va el domingo. Bueno, ha llegado el día. Aquí detrás tengo los cronómetros a cero. Son las 8 y media. Eh, poco más de 15 minutos empezará la carrera. Bueno, ya me voy a buscar mi cajón de salida, que me corresponde, el verde. Por el tiempo acreditado, otros años. Bueno, aquí estamos, a ver cómo lo vamos en ¡Disfrutarlo! Sí, sí. también por el minutos al quilòmetre. Parc complat aquesta indiritzitza e de Barcelona. Donals també esperem que si avui esteu buscant aquesta marca, u aconseguiu. Veiem avanç, riu també molt honor. als vostres peus. La ciutat de Barcelona està dedicada per vosaltres, perquè avui podeu aconseguirlo. Per tant, només cames, cor i cap i e a gaudir d'aquesta indiritzitza de Barcelona. Yo! 18. La música, ¡Oh! la junto, ¡vamos! ¡Vamos! Kilómetro 19. Cerquita 19, ya. don't know I'm Santiago Marco Carreras, Damans, señor Xavier Villal, gerente del Instituto Barcelona Sports. Aquest trofeu. En el 2000, en que ha José Luis Tobar. José Luis Tobar. Para toda Barcelona Va acompañando a seu guía Y primera nuestro primer clasificado y campeón de la competición de la red de discapacidad visual masculina Ha estado el Dani Jambric El Dani Jambric y al Marc al seu guía pujando al grau más alto del body. Ya que este día se a toda Barcelona, parre una mano al señor Xavier Viña, al gerente del Instituto Barcelona Sports, a que trujeo 80 Barcelona y a que Flores de Y la mano la señora Pay de Fatos a diputada Sports, a la diputación de Barcelona, también a que trujeo diputación de Barcelona, de Parla Seba victoria en el día de hoy. Un Brick y un Marc que a més de dedicar-se al que es la competición ética también hacen duendo y triando. Y próximo mes de octubre atacarán el récord al mundo de discapacitats visuals a Ironman de Barcelona. fatal moltíssima muchísima a la vostra fita que voleu conseguir D Aquí a los versos. Montas a y Dani, enhorabuena por la victoria. También montas felicidades al Teo y al José Luis para la tercera y la segunda posición. en está competición para atletas a discapacidad que grande, Dani! parte la frutita creo que hay frutita gracias gracias, gracias.